En el ¿Tú? capítulo anterior... La verdad, la verdad ¿Está conmemorando o qué? ¿sí? Está conmemorado. Pues una vez queríamos ir haciendo, vamos mercando de una vez y ahorramos siempre. Ah, pues sí, la vamos bien. A me muy bien. Pues, vale. pues, muy demasiado tarde, no, van a distan, no, me no, no, no, Sean ustedes bienvenidos a Finca. yo soy el dueño, como regla de bienvenida les tengo a las niñas unas cositas de mar de amor, quienes patrocinaron este segmento, yo sé que los vestidos de baño les van a quedar muy lindos. Ay qué lindo, yo quiero este. Ey esperen, Ay, esperen es. que no he terminado de leer, pasen bien bueno, siéntanse como en casa, pero que quede claro que aquí lo que yo diga es ley y por eso Manuela queda eliminada, en 10 minutos llega el transporte que te llevará a Medellín, atentamente el dueño. <risa> Ay, pues ya sabía. No, no tenía nada. Ay, no. ¿Qué hago? Ay, qué rabia, yo quería ganar. ¿Qué hago? Me voy. ¿Qué hago? Me voy en serio. ¿Para dónde? Para una finca, disque a pasar sabroso Con ningún conocido, pero con piscina y chorro Resulta que es un concurso de esos de televisión Un reality lleno de cámaras como los de Jersey Shore No es ser el más fastidioso, tampoco el más querido Solo hacerle caso al dueño y no dar papaya y amigo Aquí el más de buenas y pierde los más de malas Y al último que eliminan se gana un montón de plata ¡Aguanta finca! Como así yo quería ganar, qué rabia, me da mucha rabia porque en serio yo quería ganar un rato y me sacaron de una Yo iba a ganar pero se lo perdieron ustedes Buenas buenas estimados espectadores Lo que les voy a decir a ustedes no se lo voy a decir a los concursantes Acabo de echar a Manuela pues porque llegó muy tarde esa conchuda a partir de este capítulo va a haber siempre un carril mail y voy a echar a alguien por hacer las cosas pues que a mí me chocan tanto que hagan en mi vinca. Y a otro le voy a dar un comodín pues por hacer algo que mejore el paseo. Hoy, además de Manuela, voy a echar al menos sociable y le voy a dar el comodín al primero que se meta a la piscina. ¡Upa pues! Muchachos, pero como así, ¿Cómo así que la echaron por un vestido de baño, ¿Por porque el vestido de baño la echaron pues. Qué cosa tan rara, viejo. Ay, no, pero ya, qué pesar, pero ya una menos, tengo más oportunidades de ganar. Ay, sí, como así. Parsi, mera finca, una increíble. Ay, qué perro, brutal. No, me encanta, es una finca hermosa, o sea, no encontraron una más bonita, de todo mi gusto. La doble. Pero, ¿cómo así? Las camas estaban marcadas, o tú, ¿por qué cogiste esta? Porque alguien la tenía que coger. No, pero es que todos los que vinimos acá tenemos el mismo nivel de importancia. Sí, claro, pero yo no voy a pelear por una cama, alguien la tenía que coger y yo la vi primero. Pero yo también la quería. Pero yo la vi primero. esta pelada tan boba que ome, uno no ha llegado ni siquiera, ya le están peleando por una cama. Ey, guamá, ¿Pues yo se con la plata? Perro, yo no sé, pues yo la, la guardaría, pues se le haría la cucha para un localcito que ella quiere montar, porque es que ella cocina muy rico, entonces como para pa ayudarle con eso ahí, pues normal. vamos A ver, ojalá sean las cosas. Bacana. ¿Usted qué, qué, cómo hacemos o okay? qué? No, yo tengo que comprar unos equipos. No hay equipos, ¿para qué o okay? qué? No hay equipos, no, para el estudio. necesito ¿Sí? unos equipitos para ir trabajando. Y... Ah, pero chimba Sí, yo acá no. Ahí vamos. vamos como J Balvin o okay? qué? Yo me voy a quedar acá. Voy a aprovechar de una vez para cambiarlo. ¿Qué no, es ese hermoso. Mi hijo Mateo. ¿Cómo se llama? Mateo, Ay, Mateo, no, no sé. cierto. Ah, no. Con esos vestidos de baño. Un beso están divinos. No, creo que ronqué para coger la cama, entonces me va a tocar dormir en el cuarto de las niñas. Y, y también me va loco porque qué pena estar con ellas, sabiendo que uno no sabe ni siquiera, ni siquiera las conozco y pues, apenas como el primer acercamiento. Uno no ha acabado ni de llegar y ya la gente peleando. Y yo con este no otro día. Sí fue la tan conchuda, ¿no? Mira, fue la que me buscó pleito. Qué, qué miedo. miedo. ¿Saben qué? En esta finca hay de todo. Yo creo que si sí nos va a alcanzar el mercado. <risa> Uy, Vicky, muchas gracias. Sí, sí. Ay, qué rico. Tan delicioso. Y pasa calor. Dame ah, el sí. rojito. A mí sí. sí. también, ¿También? Porfa, gracias. Y Nelta, no pero se está empezando, yo ya estoy pagando pero bueno, no le digo. Cierto, y las cosas están divinas tú además. Que yo, yo estoy feliz un con, estoy con todo. Estoy con las eliminaciones, cada cuánto serán. ¿Y por qué? A o sea, uno ¿qué tiene, para que tiene que dar más cruzada Hey Víctor, venga, intégrese hermano, que usted está por allá muy solo. Venga, venga para acá. Bueno, ¿cómo estás, muchachos? Hey, qué mal, hermano. Víctor, ¿cómo Hola. estás? ¿Por qué estás tan callado? Es que estoy un poco, un poco preocupado. Tengo mucho estudio para. Va a ser, entonces ando un poquito desconcertado oh, por eso. Yo, no, estudio, también, yo también la de la de el estudio! Ah, sí, vamos a aprovechar el momento en ese. Sí, ya, Relájese esto en el estudio. ¿No escucharon eso? Sí, que es eso. Vamos a ver. Vamos, vamos. Muchachos, este carril mail es patrocinado por Colgalletas. Ahí les dejo unas cositas para que tomen el algo bien bueno. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo? ¡Ay, madre! ¡Ey, ey, ey! ¡Ojo, ey, ey! Ya se puso buena la cosa. Cada cierto tiempo voy a eliminar a alguien y también voy a darle un comodín a otro. En este momento les cuento que queda eliminado Víctor. ¡Cómo, perrito! ¡No! Acordate que tenés 10 minutos para salir. A estudiar. El comodín. Sí. Esperen, esperen que sigue. El comodín sirve para hacer y mandar lo que quieran mientras entregó otro. Y el que no lo cumpla, pues se va eliminado también. El que se lo gane tiene 10 segundos para escoger en qué lo va a usar. Malala, hoy te lo ganaste tú. Atentamente, uh -huh. el dueño. Uy. En el próximo capítulo. Malala, hoy te lo ganaste tú. Atentamente el dueño. Ya hacen que me lo hagas. Camila.